arrancamos, listo, entonces el tema es tres herramientas para manejar un e-commerce eh, lo que les voy a hablar no es, es basado en nuestra experiencia no es teoría, sino casos prácticos, casos aplicados les voy a mostrar las herramientas con las cuales nosotros hemos configurado hemos trabajado, hemos experimentado, hemos comprado, hemos pagado y todo lo que nosotros en, en 16 años que venimos manejando la empresa eh, hemos, hemos desarrollado porque siempre nos hemos orientado a pesar de que somos una empresa importadora y comercializadora de insumos nos hemos orientado mucho a lo digital y hemos apalancado siempre nuestro negocio a eh, las herramientas eh, eh, digitales eh, en la medida en que van saliendo listo entonces somos uh -huh. carol inspire and create que es un ecosistema digital el primer tema que vamos a hablar cómo organizar la oferta y el tercero es las tres herramientas para manejar mi e commerce entonces, ¿qué es y cómo se construye un ecosistema digital? ¿Ya? El, el ecosistema digital son como todos esos factores, todos esos ingredientes que debe tener eh, una compañía, una empresa para montarse en el mundo eh, digital. Básicamente eso es. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales para crear un e-commerce? Lo primero es definición y conocimiento del cliente. Ya nosotros tenemos que tener muy claro eh, a quién le vendemos, a quién va dirigido nuestro producto, eh, cómo se comporta ese cliente, dónde compra, cada cuánto compra. Tenemos que tener muy claro también cuál es la frecuencia de compra de nuestro producto. No es lo mismo vender electrodomésticos que vender de pronto bueno, lo que vendemos nosotros, accesorios. En el caso de accesorios, que esto va muy, muy orientado a nuestros clientes emprendedores que hacen y venden accesorios, es muy importante mirar cuál es la frecuencia de compra o las ocasiones de compra de nuestros clientes y qué tipo de clientes, para qué tipo de ocasiones compran los accesorios. Si es para vestir eh, durante, los, o sea, durante el diario eh, o es para o lucir o vestir en ocasiones especiales. Es muy importante nosotros definir y conocer el cliente, y para eso ustedes pueden buscar en internet algo que es un concepto que se maneja que se llama el Boyer persona. Ya el, el, el, el, el, el, el cliente objetivo es cuál, es cuál es ese cliente, cómo se comporta, dónde se mueve, y de esa forma nosotros tenemos que preparar la oferta para atenderlo. Ya no es lo mismo hacer accesorios para niñas que hacer accesorios para de pronto la mujer que eh, la ejecutiva que compra de pronto accesorios con mucha mayor frecuencia y que esa ejecutiva puede comprar los accesorios o lucir los accesorios de acuerdo al tono de prendas que, que, que utilice en la misma forma que, que cambie sus prendas es posible que también cambie o compre los accesorios porque quiere eh, que él sean eh, sincronizar pues su, su, su, su vestuario organizar la oferta entonces es definición de los productos y servicios o sea, qué tipo de productos manejan en el caso voy a orientar toda la presentación al caso de eh, los emprendedores que fabrican accesorios entonces definición de productos y servicios listo collares aretes pulseras eso a, a eso nos, no, nos definimos nos referimos con, con la definición de productos y servicios eh, entonces es muy, muy importante uno, primero que todo, organizar la oferta. ¿Qué es lo que yo voy a vender? ¿Para quién lo voy a vender? El, la, el primer punto es a quién y los, el, el, el segundo punto de organizar su oferta es ¿qué? qué. ¿Qué es lo que yo hago de lo que yo estoy fabricando? lo es lo que, lo que voy a, a ofrecer a mi mercado? Y eso lo tengo que organizar en categorías. ¿ya? Lo tengo que organizar es, en categorías. es Listo, aretes, pero aretes de pronto eh, no sé aretes para novias aretes para eh, niños eh, niñas perdón eh, aretes para la mujer ejecutiva o sea, es es entrar a hacer una categorización de todos los productos que nosotros manejamos ok generar una base de datos propia clientes que han comprado es lo que nosotros hemos hecho siempre entonces eh, Dentro del, para, para crear un e-commerce es muy importante nosotros ir creando una base de datos propia. Eh, muchos de nuestros clientes utilizan, perdón yo cierro por acá una puerta para que no haya ruido. Eh, muchos de nuestros clientes utilizan Instagram, algunos de punto Facebook, aunque Facebook ya no es tan, tan, tan, tan, tan, usado porque tiene una limitación en el alcance eh, pero instagram no nos permite a nosotros tener información de clientes porque no podemos acceder a la base de datos de instagram y tomar la base de datos de todos nuestros seguidores con sus teléfonos con sus correos con sus nombres con... a eso me refiero yo con tener una base de datos propia ¿Ya? entonces eso hay que armarlo es muy importante que ustedes en un archivo de excel o en un CRM, que es una de las herramientas que más adelante vamos a hablar, ustedes vayan guardando toda la información de las personas que le van comprando, o sea, que ya han sido clientes, o de los clientes o las personas a las cuales ustedes les quieren vender. ¿Qué información es importante ahora? Obviamente el nombre, su apellido, el, el email y el teléfono celular. Son como los básicos que debemos de tener. Ya si queremos andar un poco más y queremos ya luego tener una segmentación más profunda, pues podemos tener la ciudad, podemos tener la dirección, podemos tener como el tipo de accesorios que nos, que nos compran. ¿ya? Podemos ser tan extensos como queramos y eso obviamente nos va a servir para tener un mayor conocimiento, un conocimiento más profundo de los clientes. ok Definir plataforma de pago. Eh, dentro de las herramientas que yo les voy a mostrar, eh, es muy importante eh, pues, que esa herramienta ya tiene definida una plataforma de pago muchas veces nosotros cuando vamos a vender por ejemplo en las condiciones actuales listo, yo tengo un producto pero hay limitaciones para que la gente vaya al banco y consigne ¿ya? o cómo hago para que el cliente me pague el, el, sin yo ir a cobrarle ¿Ya? a eso me refiero yo con una plataforma de pago hay, en este momento en el mercado hay demasiadas está PayU, está tu compra está place to pay bueno, esas de pronto son las, las más conocidas. Es, es cómo hago yo para que el, cobrarle al cliente, para que el cliente me pague un producto que yo le he vendido. Para uno tener una plataforma de pago no necesariamente tiene que tener un e-commerce. Muchas de las plataformas de pago manejan eh, opciones para aquellas personas o empresas que venden a través de teléfono, por ejemplo, y ellos se pueden manejar todo lo que son Enlace de pago, yo le mando un, un enlace configurado con lo que estoy cobrando el discriminado tondo, discriminando toda la información y eh, el, al cliente le llega un enlace, es completamente seguro va a la plataforma, que son plataformas muy seguras es más fácil que a uno le clonen la tarjeta de crédito comprando, tanqueando o en un restaurante a que lo hagan a través de un e-commerce ¿por qué? porque toda la información viaja en que ta, ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta que las plataformas son seguras? Cuando nosotros vemos que dice https slash slash. Es muy importante eh, que ustedes cuando estén navegando o cuando estén colocando información eh, tan, tan importante como esta y tan delicada, pues validen que, el, que la plataforma esté, sea una plataforma segura listo entonces la plataforma de pago son, son cómo yo cobro al cliente eh, seleccionar un nombre adecuado relacionado con el negocio acuérdense que estamos hablando que el e-commerce es la página web donde yo voy a vender estamos hablando de eso y todos estos cinco puntos que les, que les estoy hablando eh, corresponden a cómo yo que debo tener en cuenta yo para configurar ese e-commerce ok eh, perdón que es que acá me está fallando mi, mi mouse Ok, entonces, eh, un nombre adecuado para el negocio. Eh, les voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo una marca de accesorios que llame Agatha Bijoux o Agatha Accesorios o, o Collares Sanita, no sé. Algo relacionado con el nombre y con lo que yo hago. Es muy importante tenerlo. Ya, listo. Entonces, componentes del ecosistema digital. Eh, ¿Qué es importante en el ecosistema digital? Lo principal, aquí vemos... En el en, en el perdón ¿no? lo principal es la página web ya es, es, es donde yo convierto todo lo que hago ya donde yo eh, eh, todos los clientes que me visitan pues yo trato de realizarles una venta hacer la conversión de la venta que es muy importante todo lo que son motores de búsqueda ya Motores de búsqueda como Google, motores de búsqueda como YouTube y motores de búsqueda como Google Maps. No sé si ustedes saben que Google Maps es el dueño de Waze. Ya entonces muchas veces nosotros si queremos ir a un negocio no necesitamos colocar la dirección, simplemente colocamos el nombre del negocio en Google Maps y Google Maps nos abre a nosotros todas las opciones de cómo encontrarlo, dónde está, en qué, y eso lo georreferencia, o sea, de acuerdo a la, a, a la IP donde yo estoy ubicado, al, al, al teléfono en el, en el cual yo estoy navegando, eh, Google se da cuenta dónde estoy y él me muestra las opciones más cercanas. ¿ya? Entonces, no solamente Google, es el, Google es el principal motor de búsqueda, YouTube es el segundo, pero Google Maps está ganando muchísima importancia y las herramientas que dependen de Google Maps, por ejemplo Waze, ya eh, todo lo que ustedes coloquen en Google Maps o, eh, o cómo se configuren ustedes en Google Maps eh, se puede ver en, en, en Waze y eso se puede hacer a través de una herramienta que se llama Google My Business. Luego les puedo hacer un vídeo mostrándoles cómo configurar eso porque eso es gratis y es muy fácil de hacerlo. Listo, publicidad online. Eh, es muy importante aquí en el en el gráfico que les estoy mostrando ven la parte de pauta es muy importante la publicidad eh, online eh, para darle sobre todo al principio para darle empuje a lo, al, al, al e-commerce o a lo que nosotros estamos eh, realizando la diferencia en, en pauta o lo que cuesta una pauta en, en online versus lo que cuesta una publicación no sé en un periódico un anuncio en radio ni hablar pues de la televisión Son, es, es muy grande uno pagan por lo, por lo general la pauta online es por clic por la cantidad de eh, de personas a las cuales se le muestra y cuántas personas le dan clic a lo que uno eh, está publicando y eso se hace por subasta de palabras de palabras claves por lo general en facebook eh, la diferencia entre adwords que es google y facebook ads es que AdWords es una eh, plataforma eh, en la cual yo puedo posicionar mi negocio de acuerdo a lo que el cliente está buscando. O sea, es, eh, está acorde a la búsqueda porque el negocio de, de Google, digamos que no es la publicidad, sino proporcionarnos a nosotros la información de, lo, de calidad de lo que nosotros como tal estamos buscando y estamos colocando en ese buscador. Facebook es una plataforma de eh, interrupción de acuerdo a los intereses que yo, cuando configure la pauta, eh, coloque en cuanto a la segmentación que yo haga, el tipo, del sexo, por ejemplo, la edad, los intereses, todo ese tipo de información que Facebook nos, nos, nos, nos toma a nosotros cuando configuramos nuestros perfiles, yo cuando estoy configurando una pauta lo, lo creo, ya, y... Eh, Facebook me lo muestra a un ladito o en el timeline y me interrumpe lo que yo estoy haciendo ya, él, él, él me muestra sobre lo que estoy haciendo y eso es una herramienta de publicidad de interrupción pero segmentada por intereses son dos negocios o dos herramientas totalmente diferentes y ambas son igual de válidas, igual de útiles al momento de nosotros eh, eh, configurar Dentro de nuestro ecosistema, la parte de pauta. Ok, marketing de contenidos, blogs, YouTube. ¿Marketing de contenidos qué es? ¿Y esto para qué se utiliza? Eh, si uno se queda pagándole pauta a Facebook o a, o a Google todo el tiempo y no trabaja contenidos, no trabaja información con los cuales los clientes hagan una búsqueda y nosotros aparezcamos porque estamos solucionando esa inquietud de ese cliente, ¿Ya? o de esa persona que estás realizando la búsqueda nuestro e-commerce nuestro, eh, e o nuestra página web no se va a posicionar eso se llama posicionamiento orgánico o SEO ¿ya? Search Engine Optimization es, es como la, la abreviatura de, de, de esto entonces el Search Engine Optimization se trabaja a, una de las herramientas con las cuales se trabaja es el marketing de contenidos empezar a colocar información relevante de cosas que ustedes conozcan, de cosas que ustedes sepan, ¿ya? Que las personas de pronto no lo sepan y que ustedes puedan crear dentro de su, dentro de su eh, eh, página web o dentro de un blog que apunte a su página web información que resuelva esas inquietudes de los clientes. Eso lo hacemos a través de blogs con B larga o blogs con B pequeña, o sea, YouTube básicamente, ¿ya? Eh, nosotros por ejemplo como variedades carlos trabajamos mucho la parte de marketing de contenidos a través de los videos que hacemos en nuestro canal ¿ya? Bueno, les digo que lo que les estoy hablando es casos aplicados dentro de nuestra experiencia eh, redes sociales las redes sociales nosotros nunca podemos confiarnos en, en redes en las redes sociales en, en tratar de a, a, apalancar toda nuestra estrategia dentro de la red como tal, ¿por qué? porque la red social no es nuestra, no nos pertenece nosotros somos dueños del perfil pero Facebook por ejemplo es el que se encarga de cambiar las reglas o de colocar las reglas para Instagram, para Facebook y para WhatsApp ya, en este momento Instagram pues creo que a nuestro cliente objetivo que son los clientes diseñadores, los clientes DIY, los clientes que hacen sus propios accesorios es una herramienta que es muy valiosa y se utiliza muchísimo. Pero si nuestros clientes se quedan ahí y, y no evolucionan a tener su propio espacio, su propio su propia página web, el día en que eh, Facebook corte el alcance orgánico, como ya lo hizo con, con, con, con Facebook, con, no, porque Facebook, recuerden que es el dueño de Instagram, eh, cuando haga eso, eso mismo con Instagram, hasta ahí llegamos llegan muchos ¿Ya? porque no tienen cómo publicar su oferta, ya cómo publicar los productos y para poder que la que la publiquen pues les va a tocar pagar. Entonces por eso nosotros tenemos que tener nuestro propio escenario de conversión. Ya un escenario de conversión físico es una tienda física, un escenario de conversión digital es un e-commerce, una página web donde el cliente puede hacer absolutamente todo, desde comprar hasta pagar y ya yo luego en mi parte interna logística yo le hago toda la parte del despacho entonces las redes sociales son las debemos ver como como unos canales unos toboganes que apuntan hacia nuestro website para qué para irlo, eh, irlo posicionando eso también ayuda al SEO todo lo que nosotros hagamos en, en, en, en nuestras redes sociales debe apuntar a nuestro website que es nuestro escenario de conversión hay muchas personas que en este momento venden por Instagram, ya venden entre comillas porque ya luego les toca empezar a contactar al cliente por, por WhatsApp, coordinar a ver cómo es que me va a pagar, ya y toda esa complejidad, ¿ya? o simplicidad requiere una persona atrás que lo esté haciendo. Ya el el e-commerce e te hace todo eso automáticamente. ¿Qué no te hace el e-commerce, pues? físicamente no te no te empaca el producto y te lo despacha eso requiere una persona atrás que lo esté haciendo pero el Instagram las ventas por Instagram pues sí requieren de pronto que alguien esté pendiente de los mensajes internos ya de, de coordinar y empezar a chatear con la persona y a ver cómo, cuándo es que le va a despachar entonces es esta parte es es esta parte es es, eh, esta parte es, es, es clave de que nosotros siempre debemos de procurar tener nuestro propio website, nuestro propio e-commerce. No podemos dejar todo a Instagram o a Facebook como ya sucedió. Yo creo que todas las personas que tenían Facebook y que vendían por Facebook ya muy pocos venden. Ya si lo quieren hacer tienen que pagar. Ok, nosotros, toda esta parte que les estoy hablando apunta a que nuestro sitio o nuestro e-commerce se vaya posicionando cuando la gente coloque las búsquedas de los productos que, que está necesitando. Ok, y la, el, el sexto punto es el, el email marketing, que es la base de datos propia. Nosotros nunca podemos pensar en o pretender en hacer correos masivos a gente de pronto que no le interesa lo que nosotros tenemos. Esa es la peor práctica que puede existir. Ya nosotros tenemos que apuntar nuestros correos a los clientes a los cuales le hemos vendido o a los clientes que han mostrado interés por nuestros productos así tengan ustedes 100 clientes o 50 clientes es una base de datos propia y de calidad es preferible eso tener una base de datos pequeña pero de muy buena calidad a tener 5000 contactos que no les interese absolutamente nada lo que ustedes están haciendo ya, de, lo que, de, lo, de la oferta de los productos que ustedes manejen eh, y que sus correos o la, o los, la, la información que ustedes le manden vaya a parar a la carpeta de, de, de spam. ya Entonces es muy, muy importante eh, nosotros construir una base de datos propia. No podemos caer en la trampa de comprar bases de datos. O en el caso de Instagram, no podemos caer en la trampa de nosotros de, de, de, de hacer el follow by follow. Pues que sígueme, yo te sigo. Eso no quien lo siga a ustedes es porque realmente les interesa lo que ustedes tienen es, es preferible ir creciendo orgánicamente a uno comprar gente que lo que lo siga, eso de pronto lo, lo harán los instagramers o los youtubers pero no es una práctica eh, buena cuando estamos hablando de, de negocios y que lo que nosotros hacemos, hacemos es venta de productos eh, físicos bueno, listo la primera herramienta este este eh, esta charla bueno, bueno, quiero abrir un espacio aquí y voy a leer un poco si de pronto hay preguntas eh, a ver si hay alguna pregunta para para responder esta, esta, esta presentación va a quedar grabada así que eh, no se preocupen la van a poder ver después listo bueno entonces sigamos entonces la primera herramienta tienda nube tienda nube que es tienda nube es una eh, herramienta que nos permite a nosotros eh, configurar un e-commerce momento por favor acá nos permite configurar a nosotros un e-commerce y ya tiene todo lo que les he mencionado anteriormente les voy a abrir aquí eh, un enlace entonces tienda nube es es, es una herramienta eh, muy económica la cual a nosotros nos va a permitir configurar una página web o un e-commerce ya eh, muchas personas, hay mucho gurú, mucho eh, especialista ofreciendo la, el diseño de páginas web eh, y cobran una buena cantidad de dinero. Eh, realmente eso no es necesario para las personas que quieran tener un e-commerce. O sea, ustedes no tienen que contratar absolutamente a nadie para eh, hacer esta esta configuración Esto, de pronto requieren alguien una colaboración de alguien que le ayude a configurar la tienda si de pronto no tienen mucha, mucha experiencia pero no es algo complicado Tienda Nube es una herramienta que tiene una facilidad muy grande en su instalación, ustedes han hablado uno puede eh, mirar por ejemplo eh, o han escuchado mucho en publicidad sobre Wix Wix es una herramienta para hacer páginas web pero es compleja eh, GoDaddy también tiene una herramienta para configurar páginas web, pero es compleja. Tienda Nube es una herramienta muy fácil y está enfocada en negocios pequeños. Un negocio muy grande, de pronto Tienda Nube no va a resolver muchas cosas. Pero para los negocios pequeños, es una, yo creo que es la mejor herramienta por todas las lo que les voy a mostrar. Entonces, lo primero es que los planes van desde 35.000. Hasta 120 mil pesos mensuales. Entonces, miren acá. Es una herramienta que vale 35 mil pesos. Ustedes pueden probar 15 días gratis y, la, y, la, y, y eso les. Eh, durante ese tiempo, ustedes pueden configurar la herramienta. Cobran un, un, un 2% por la transacción y esto se integra con muchas cosas. Ya les voy a explicar más adelante. ¿Ya? Eh, ¿Qué necesito para empezar a configurar cualquier eh, website? Ya te digo, Ana María, la respuesta que la pregunta que me estás haciendo. Eh, ¿Qué necesito para empezar? Lo primero que necesito es una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque Tienda Nube te cobra este dinero mensualmente. ¿Ya? Si yo, nosotros tenemos una tienda configurada con Tienda Nube y pagamos 70 mil pesos mensuales. ¿Ya? Eh, entonces, eso ¿cómo lo pagamos? Pues nos lo debitan. En este caso, nosotros lo pagamos con Mercado Pago, pero lo pueden configurar con una tarjeta de crédito. Bueno, necesitan... Para, esto de qué necesito para empezar es, ¿qué necesito para empezar y crear mi e-commerce? ¿Ya? Entonces, la tarjeta de crédito para poder que ustedes paguen lo que los costos que requieren. El logo es muy importante, un logo muy bonito, muy bien diseñado. Eh, comprar un dominio es, es opcional porque tienda nube a ustedes les puede generar un dominio. Lo que pasa es que si ustedes crean un dominio con tienda nube, dice... Eh, tienda9.com/hagatavilux ya no es tan chévere eh, uno puede comprar un dominio con Godaddy ya y eh, ya vamos a ver los costos de cuánto vale un dominio esto es muy barato ya y uno ya con el, el, el, qué es un dominio es la dirección de su negocio entonces por ejemplo Sari Designs hablando de Dorita entonces SariDesigns.com .co o .net, eso es un dominio ya eh, no que sea la tienda eh, www.tiendanube.com .ti es la SariDesigns no es tan chévere, es muy largo es mucho más profesional tener nuestro propio dominio nuestra propia dirección www.sariDesigns.com ok, fotos las fotos las pueden tomar con su celular y les tengo este esta herramienta que se llama eh, iLob IMG ya les, les, les voy a al final de la presentación cuando quede grabada, les voy a colocar todos los enlaces, pero ahorita les voy a mostrar qué es cada cosa Banners, banners ¿qué son? son como los las cintas estos sí requieren de pronto una persona de diseño gráfico la herramienta, el, el tienda nube les va a decir a ustedes eh, cuáles son las medidas que requieren para, para configurar esa eh, es para hacer esos banners ya eh, y ahorita les muestro un caso práctico sobre esto y base de datos de, de, de tus productos base de datos de tus productos que es toda la, lo, la información de un código la descripción la cantidad que tengo en inventario el precio ya porque esa información yo necesito subirla o cargarla y eso es lo que yo voy a, a vender en, en, en, en internet a través de mi e-commerce Entonces yo necesito configurar una base de datos y yo, mi recomendación siempre es ustedes tienen que identificar cada producto muchos eh, comercios o las empresas hasta las más grandes por ejemplo nuestra competencia muchos de nuestros competidores que tienen un músculo financiero mucho más grande que el nuestro que venden muchísimo más que nosotros eh, no han podido eh, meterse en el tema de e-commerce precisamente porque no están organizados en, en lo principal y es en la oferta ya no tienen identificado su producto entonces por ejemplo tienen venden mostacillas entonces dicen mostacillas por 10 gramos pero ahí tienen el verde el rojo el azul el negro el dorado ya cómo hace usted en internet para comprar la mostacilla surtida es muy difícil ya o que el cliente le diga o que un cliente cuando esté en de la compra la quiero verde es, es complicado, Usted, entonces cada producto tiene que tener su código, tiene que tener si es un color, su color, si es una medida, su medida, si es un, si es un eh, tamaño, ta, medida tamaño, eh, si es una presentación por 10 gramos, por 15 gramos, por 250 gramos, cada una de tener un código diferente, si no, nos enredamos, nos enredamos y es mucho más complejo administrar, en, en, ...en el momento de nosotros irá a, a surtir o ir a separar los productos para, para venderlo. Entonces, esto es reclave. La base de datos de tus productos, la oferta, lo que ustedes van a vender... ...es súper importante. Cada producto debe tener su identificador. Así como cada persona tiene una cédula de ciudadanía, cada producto debe tener... ...un código, ¿ya? una identificación. Eso es lo que vamos a subir. Definir la oferta, las categorías. Entonces, aretes para niñas aretes para señoras, aretes para ejecutivas. ¿ya? A eso me refiero yo con definir la categoría. La categoría madre va a ser aretes y las hijas o las familias pequeñas son la especialidad de cada uno de los aretes. ¿ya? Eh, opcional, comprar una licencia de Office o G Suite. Eh, ¿Para qué? Para que ustedes tengan su dirección de email con su dominio. Ya, entonces, por ejemplo, que ustedes configuren un correo que llega info.saredesigns.com A eso me refiero, ¿no? info eh, info.saredesigns.com No es tan profesional. El dominio le da mucho, mucha... Eh, mucho prestigio, mucha confianza al negocio cuando ustedes lo manejan. Y esto no es costoso. Entonces, vamos a ver vamos a ver cada una yo recomiendo office 365 Entonces vamos a ver cada uno de los casos estamos viendo que tienda nube tiene tiene estos costos ya vale 35 mil pesos imagínense 35 mil pesos la que nosotros tenemos es esta de 70 mil pesos ya es lo que nosotros tenemos para una página que ya les voy a mostrar el caso pero 35 mil pesos una página mensual eso es demasiado barato ya eso es muy muy barato ya yo no trabajo para tienda nube yo nosotros tenemos nuestro negocio que se llama Carol inspire and create pero esta es la herramienta que yo he encontrado que es perfecta para todos nuestros emprendedores y por eso eh, la, la recomiendo ya, si ustedes ya quieren avanzar un poco pues se meten en la de 70 y ya les voy a mostrar más adelante también qué tipo de cosas pueden hacer con esto listo entonces eh, el GoDaddy, GoDaddy es el dominio recuerden donde ustedes compran el, el nombre de su negocio miren cuánto vale el nombre de su negocio en GoDaddy por ejemplo si vamos a colocar Sari Design cuánto vale Sari Designs en este momento entonces Sari Designs dice que vale $3,209 pesos por el primer año para el registro de dos años o sea que si yo quiero tener dos años, pago 3.209 más 60.299. Ya, estoy pagando, ahí les tengo las cuentas ahorita, 65.000 pesos por dos años para tener mi dominio. Ok, entonces es, es, es, esto es, es el dominio, es muy importante, da mucha mucha profesionalidad a nuestra oferta, a nuestro negocio. ya Entonces es muy recomendable que ustedes lo compren y miren, no es nada costoso y esto lo pueden configurar muy fácilmente. ¿Listo? Entonces, este es el segundo gasto que hay que hacer y el tercer gasto que hay que hacer es. El email, la, la, la licencia de office para no solamente nosotros tener poder entrar a excel y poder entrar a word y a powerpoint y a todos estos programas que son muy útiles sino para nosotros poder configurar nuestro correo electrónico con el nombre de nuestro dominio para eso ustedes necesitan tener una licencia de office ya para poder hacer esa configuración o de G Suite ya me gusta más office que G Suite, ¿por qué? Porque eh, pues de una vez yo compro el programa de Excel, pro, pro, compro el programa de Word, compro el programa de PowerPoint, G Suite no tiene eso. Tiene algo muy similar, pero tiene muchas limitaciones. Tiene cosas buenas eh, comparado con Office, eh, pero Office, en, pues, además de tener las licencias de, mi, de mis eh, plataformas de, de texto, de, de Excel, ya configuradas, eh, pues tengo ahí más, ya puedo configurar mi, mi, mi, mi email con el nombre de mi negocio, que eso es súper valioso básicamente uno por eso es que paga en este momento. Listo, entonces eh, la, el último punto es que ustedes ya tienen configurado su negocio, ya tienen su dominio. Ah, se me olvidó hablarles de esta herramienta, I Love eh, Image. ¿Esto qué es? Ustedes toman las fotos con sus celulares. Y esas fotos para poder que la página, cuando, cuando la gente la acceda a ella, quede liviana, esa, hay que bajarles el peso. Normalmente cuando uno toma una foto con un teléfono, la foto queda muy pesada. Entonces, eh, y muy pesada es que queda de, no sé, una mega. Para poder nosotros tomar la foto de nuestro accesorio y bajarle la imagen, este programa es totalmente gratis, gratuito. Se llama iLove IMG. ¿ya? Y eh, tiene todas estas opciones que ustedes ven aquí la que les digo que ustedes van a utilizar o pueden utilizar para disminuir el peso y que la página como tal quede liviana al momento en cuando cargue que alguien se meta a aretes para niñas y que la página cargue rápidamente el peso de esas fotos debe estar liviano entonces ustedes toman la foto con su celular le dan clic aquí a esta, a esta herramienta le dan clic seleccionar imágenes van, vienen de su... sacan de su computador las fotos, las suben ya, esto automáticamente les, les va a pedir las fotos a ustedes de acá por ejemplo si yo tuviera una imagen eh, chat en línea tengo esta imagen que pesa 1.2 megas, o sea, eso, si ustedes tienen 100 imágenes de esa en, o 100 productos pues eso les va a demorar una eternidad en abrir, ya, entonces esto les permite a ustedes comprimir o disminuir el tamaño de la imagen ¿Ya? Entonces simplemente le dan aquí comprimir imagen y listo. Ya queda una una. Aquí ya luego descargan las imágenes y les queda de 100, de 1.16 megas, les queda en 270. O sea, les queda. Les optimizó en un 78% la imagen. ya Esta herramienta es totalmente gratuita. Ustedes no tienen que con, contratar a ningún diseñador gráfico para que les haga esto. ¿Ya? Muchas veces nosotros teníamos esa dificultad cómo optimizo las imágenes es muy importante es muy importante nosotros poder tener esto porque esto es hace parte de la de, de la arquitectura de la página para que la página sea eh, muy liviana listo entonces se me está olvidando de esa partecita de acá y una licencia de Office eh, damos clic aquí en esta presentación vemos que una licencia de Office eh, para empresa vale 5 dólares al mes ¿ya? Aquí por ejemplo me voy a meter en, en para empresas y vemos que una licencia me cuesta la Office 365 Essentials que me permite configurar mi correo, me permite tener mis licencias en mi equipo configuradas y no tener software pirata. Pero como les digo, esto no es para no tener software pirata, sino para poder configurar nuestro correo electrónico con el nombre de nuestro dominio. Info.saridesigns.co info arroba, eh, .com, o .com, dependiendo del dominio que ustedes hayan comprado entonces esto se paga mensual ya y vale 5 dólares y para eso necesitan una tarjeta de crédito Pero les, les comentaba que lo, uno de los requisitos pues, que tenemos que tener es una tarjeta de crédito donde nosotros carguemos mensualmente los gastos eh, que va a requerir nuestro, nuestra plataforma de e-commerce, listo, entonces costo a la inversión Tienda Nube nos vale 35 mil pesos. El dominio nos vale 64 mil 508 pesos por dos años. La licencia de Office al cambio actual nos vale más o menos 18 mil 999 pesos para un total mensual de 53 mil 999. Esto para empresas del éxito. O sea, re realmente 53 mil 999 pesos. Esto es muy barato. Es demasiado barato para nosotros tener nuestro e-commerce. ¿Qué requiere? Requiere tiempo para que ustedes entren a configurar su negocio. Ya, pues, la herramienta, las herramientas sirven siempre y cuando uno las use. Si no, no van a servir. Y el costo anual es de 64,508. Listo. Ahorita viene la magia de lo que yo puedo hacer con tienda nube. Porque tienda nube, como tal, no es simplemente un e-commerce que requiera que la gente se sepa mi nombre de mi negocio para que lo busque en Google o coloque en el navegador el nombre del negocio y llegue a él. No, Tienda Nube también me permite a mí integrarme con Mercado Libre. Tienda Nube es una herramienta desarrollada por argentinos. Mercado Libre es una herramienta desarrollada en Argentina de argentinos. Y por alguna razón se, se, se integraron. Yo puedo configurar mi negocio de Tienda Nube. Mi tienda que tengo configurada en tienda nueva y la puedo, puedo publicar los productos automáticamente a través de algo que se llama un feed en Mercado Libre y no tengo que pagar un solo peso. ¿ya? Si yo quiero hacer publicidad en Mercado Libre, que también la puedo hacer, pues ya con una tarjeta de crédito también le, le, le, lo hago. Pero en mi caso, por ejemplo, nosotros no lo hacemos. ¿ya? Nosotros tenemos una tienda que ya les voy a mostrar. Configurada con tienda Nube no y en, en, en, en Mercado Libre. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, Miyuki Delica 110. Esto es, esta es nuestra cuenta de Mercado Libre porque tenemos una cuenta de Mercado Libre que no cuesta abrirla tampoco. Ya, Mercado Libre tiene una plataforma de pago que se llama Mercado Pago. Eh, al abrir ustedes la cuenta ustedes pueden habilitar mercado pago y eso les cobran a ustedes una, una comisión o sea que ya el tema del pago lo tienen resuelto eso es una plataforma de pago mercado pago es una plataforma para que ustedes cobren el dinero listo entonces eh, aquí por ejemplo con miyuki Delica 11.0 aquí aparecen varias ofertas y si nos vamos hacia abajo aparecen los nombres de los negocios y todas las ofertas aquí empiezan a aparecer nuestros productos, ya, estos productos es, son los Travel eh, Mercado Libre de mi tienda que tengo configurada en Tienda Nube, que ya se la voy a mostrar, ¿Ya? entonces esos productos vienen acá y se exhiben acá y no tengo que tomar fotos y montarlas en Mercado Libre, o sea, yo no tengo que hacer un doble trabajo, con un solo trabajo que hago, yo ya me proyecté para montar mi tienda o mi, o mi oferta comercial también en Mercado Libre que es un marketplace ya un marketplace que es que manejan ofertas y productos de muchos proveedores no es un no es una herramienta de un e-commerce de una sola eh, de una sola compañía es un marketplace ya Mercado Libre recibe ofertas de muchos proveedores usted como cliente compra y cualquiera de esos proveedores le puede comprar. ¿Cuál es la, la, la dificultad de Mercado Libre? Que en Mercado Libre no tiene usted un sitio donde usted haga, tenga toda su oferta. Entonces, aquí me pueden comprar a mí este producto y, y de pronto pueden comprar este otro producto que es de otro proveedor. ya Diferente cuando usted tenga su oferta. Pero, ¿para qué sirve Mercado Libre en este caso? Para la venta la ventica que usted vaya haciendo ahí en Mercado Libre, le ayuda a pagar a usted esos 35 mil pesos mensuales y usted hace su despacho, o para empezar usted a tener información de esos clientes y empezar a armar su base de datos. Ya, entonces para eso uno utiliza, eh, eh, para eso usted utiliza eh, Mercado Libre. Ya y le va a pagar una plata, eso le cobran a usted más o menos el 5% o hasta el 10%. Eso es barato, eso es barato para lo que cuesta lo más importante y es la información que les deja. Si ustedes con esa información que les queda no hacen nada, están perdiendo eh, oportunidades. Están perdiendo muchas oportunidades porque es muy importante uno tener la información de los clientes. Los los e-commerce más exitosos le venden repetidamente a los clientes que ya les han comprado. Ya, Daftity es un ejemplo y, y Dafiti, eh, en un caso que estuve revisando en algún momento, ellos su mayor... Eso se llama costo por adquisición. El costo por adquisición es el, el, lo que uno paga por tener un cliente nuevo. ellos El costo por adquisición se les baja muchísimo porque ellos le venden mucho a los que ya les han comprado. Y eso, eso, a eso tiene que apuntar uno como e-commerce. A venderle más a los clientes que ya no han comprado para volverlos recurrentes para fidelizarlos. Listo, entonces... Tienda Nube se integra con Mercado Libre. Bello. Es muy bello esto. Listo. Se puede integrar con PayU, que es una plataforma de pagos, pero como les digo, eh, Mercado Libre tiene su, su plataforma de pagos que se llama Mercado Pago. O sea, que ahí se ahorran ustedes un, tiempo, un dinero porque la configuración con PayU creo que cuesta. Creo que cuesta algo, alrededor de 350 mil pesos. ¿Qué más puedo hacer yo con Mercado Libre? Pero esto sí requiere de pauta. O sea... Para esto yo tengo que configurar y es un poquito complejo, pero para que vean el alcance. Eh, Google tiene su plataforma de venta también que se llama Google Shopping. Ya les voy a mostrar. Ya, entonces yo puedo configurar mi tienda para que mi oferta de productos, pagando pauta a través de Google, a través de AdWords, mis productos se muestran. Nosotros lo hacemos. Ya. Este es el caso nuestro. Le voy a dar clic aquí en... Esto se llama... Ah, perdón. rebobino un poco. Esto es Instagram Shopping. Yo puedo integrarme con catálogo de Facebook para hacer Instagram Shopping. Por esto sí no tengo que pagar Denme un momento, por favor, que me adelanto acá esto. Vamos a cerrar esto acá. Y nos devolvemos a la presentación. Entonces, yo qué puedo hacer... Con, con Facebook, con mi, mi tienda de tienda nube, yo la puedo configurar y la puedo poner a hablar, la, la sincronizo con Facebook y a través de Facebook, que es el dueño de Instagram, yo puedo empezar a generar una oferta por Instagram Shopping, ya, Instagram Shopping es esto que les voy a mostrar, es este video, nosotros estamos haciendo eso, pero esto lo hacemos es porque nuestra tienda online está configurada. Esto que les voy a mostrar, no es nuestra tienda de, de Carol Shop de, de de, que tenemos con tienda nubes, sino nuestra tienda de Carol Shop Y esto es lo que ustedes van a ver ¿Si ¿Sí vieron ahí lo que pasó? qué es instagram shopping cuando cuando un cliente le da clic en la publicación automáticamente salen los precios esa es una de las de las preguntas más frecuentes que hacen le hacen a uno cuando uno está haciendo una oferta por instagram cuánto cuesta eh, si hay inventario ¿Dónde lo puedo comprar Y instagram shopping al conectarse con tienda nube resuelve esas tres preguntas Usted le puede configurar cuando el cliente le dé clic en la publicación si ustedes tienen sus teléfonos ahí hagan el ejercicio con con alguna publicación nuestra le dan clic y les va a aparecer ver productos ya cuando le dan ver productos abajo se le abren los productos le da clic al producto y los lleva a nuestra tienda de carol shop nuestra tienda de carol shop no está configurada con tienda nube pero tienda nube puede hacer esto por eso les, hago, les coloco el, el, el, el mensaje el, les hago la, la, la, la aclaración ¿ya? Bueno, y ahí ya viene todo el proceso de venta, no quiero alargar este esto porque me falta un pedazo de la, vamos como en la mitad de la, y ya han pasado como 40 minutos. Eh, entonces, yo puedo configurar mi catálogo de Facebook con mi tienda nube, mi, mi tienda en, mi e-commerce en tienda nube, y puedo a través de eso hacer ventas por Instagram Shopping. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Es una herramienta súper poderosa, no mucha gente la conoce, pero cada vez es más popular. Ok, listo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Ahorita sí les, les muestro el caso de lo que yo también puedo configurar y entrar a hacer las campañas de Shopping con Google Shopping. Y les voy a mostrar el caso. Esto es también con nuestra tienda de Carol Shop, no es con nuestra tienda de Tienda Nube, porque la tienda que tenemos de Tienda Nube es, es para, para una marca que manejamos. Entonces, miren, esto es. Ustedes ven acá abajo que dice Carol Inspire and Create, entonces esto por esto hay que pagar ya cuánto hay que pagar Por ahí, una de las preguntas que me están haciendo es cuánto y cuánto debe invertir en publicidad las campañas de google shopping son las más económicas y creo yo que eso pueden ser las más efectivas ¿Por qué? porque cuando yo hago una búsqueda hagan su ejercicio ahí donde comprar algún producto cuando le salen salga acá en, en la búsqueda aquí no me salió acá por ejemplo Miren, esto es Instagram Shopping. Aquí, por ejemplo, salimos nosotros. ¿ya? Mercado Libre, aquí estamos compitiendo palo a palo con Mercado Libre y el presupuesto que gasta Mercado Libre en publicidad es no sé cuántas veces más que lo de nosotros. Nosotros gastamos una, algo muy poco. Pero lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hemos configurado muy bien nuestras herramientas de e-commerce y nuestra oferta. Y sabemos, nos gastamos la platica donde la tenemos que gastar y no es mucha ya eh, entonces miren acá dice caro disparan créditos si yo le doy clic aquí inmediatamente ¿a dónde me va a llevar a mi tienda que es donde yo convierto donde yo vendo son campañas muy efectivas de venta eso lo pueden hacer con tienda nueva listo entonces aquí va a abrir nuestra tienda aquí está el miyuki ya el cliente está en nuestro escenario de conversión de google ¡Fum! lo trajimos para acá y le vamos a vender sigamos con la presentación ok, listo y puedo integrar una línea de whatsapp para atención en línea vamos a ver el caso práctico de Stones que es nuestra tienda que está configurada perdón vamos a ver el caso de Stones que es nuestra tienda que está configurada con tienda nube entonces esta es nuestra tienda yo me demoré haciendo esta tienda un día. ¿Por qué me demoré un día? Porque ya tenía todo eso Ya tenía las fotos. Estos son los banners. ¿Ya? Estos son los banners que, que les digo. Entonces esto tiene unas medidas específicas. ¿Ya? Yo compré este dominio que se llama stonesbits.co. Stones Esta es lo que les digo de las categorías. Cómo ustedes lo tienen que organizar. Cadenas en golf y herramientas y organizadores. Miyuki. Eh, herramienta de insumos y técnicas hilo de alambre para bisutería pegamento para bisutería este es, esta eh, página la abrimos porque nosotros buscamos distribuidores de las herramientas Stone estamos buscando distribuidores a nivel de Latinoamérica, entonces por eso quisimos abrirle una página Stone que es una marca nuestra ya no es eh, pero si ustedes ven los precios pues aquí no se manejan precios ni preferencial ni élite, no se maneja una sola lista de precios la página vende vende ya y si ustedes buscan dónde comprar herramientas para bisutería van a ver que la página ya tiene un posicionamiento orgánico o sea nosotros no pagamos publicidad por, porque la página se muestra la página ha ido ganando posicionamiento producto de todo lo que hemos hecho eh, a, a, al interior con, con ella ya entonces esto es una página que se ve muy profesional son las mismas fotos que nosotros montamos en nuestra página las montamos acá entonces como ya tenía las fotos también, por eso me demoré un día. En ensamblar la, la página y montarla, por eso me demoré tan poquito tiempo. Ya, entonces, miren, esto es y esto es lo que les digo. Acá yo puedo configurar un WhatsApp y el WhatsApp es el WhatsApp de ustedes, donde ustedes pueden entrar a chatear con el cliente. Esto tiene una limitación, hay, hay unos, hay unos chats que son especializados para venta de e-commerce, pero la herramienta que trae, el, el, si le doy clic aquí en enviar mensaje, pues él ya viene con un mensaje que le, que le configuramos y le abre automáticamente eh, el, el WhatsApp, pues aquí me tocaría configurarlo porque yo tengo la aplicación acá abajo, eh, pero automáticamente le abre el WhatsApp al cliente y si ustedes tienen sus teléfonos, ahí hagan el ejercicio, eh, y automáticamente pues ya, ya estamos conectados no lo que debemos de evitar nosotros siempre es acudir a la memoria del cliente todo tiene que pasar con un dedo en la pantalla ya o con un clic con el mouse ya no podemos esperar a que el cliente memorice información tenemos que procurar eso entonces esta tienda está configurada con tienda nube y como ven es una tienda acá dice creado con tienda nube tiene su propia plataforma de pagos, vende y esta maravilla se integra con eh, Facebook para hacer Instagram Shopping. No la tengo configurada porque tengo configurada la otra que es donde están la mayoría, la mayor parte de los productos. Se integra con Instagram Shopping para hacer ese tipo de publicación. Eh, se integra con eh, Google para hacer eh, Google Shopping y se integra con Mercado Libre. O sea que ustedes aquí están abriendo cuatro canales de ventas con un solo esfuerzo, que eso es lo más importante, por 35 mil pesos. Ya, esta vaina es muy poderosa y muy barata. Listo, seguimos. Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es el CRM. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, eh, no, eh, Dorita, los 35 mil pesos que vimos son, son mensuales. ¿Ya? Y el costo anual es por el dominio, o sea, por el sari-designs.com o .com, eso, es lo que, eso se paga, no, no anual, se paga por dos años. Ya el tercer año vas a, vas a tener que hacer otro pago y ese pago ya entras a pagar como 62 mil pesos anuales. Estos gastos de aquí son mensuales, o sea, vos tenés que tener un presupuesto de 54 mil pesos para mantener la página. Ya lo otro que tenés que invertir es en, en la toma de fotos, ya el, el tiempo, más que todo es tiempo y dedicación para, su, para, un, para nuestro negocio, ya lo que nosotros tenemos que entrar a manejar y armar la, la, la base de datos para subir la oferta, eso es básicamente eh, lo que maneja. Listo, entonces, ¿qué es un CRM? CRM es un gestor de clientes, es, es la, la, la abreviatura de Customer Relationship Management. Ya es, es un programa para yo relacionar mis clientes. ¿Se acuerdan de lo que les había mencionado de la base de datos que nosotros tenemos que armar? Bueno, el CRM me permite a mí administrar esa base de datos. Ya me permite a mí empezar a colocar toda la información de mis clientes. En vez de manejarla y administrarla en un Excel, yo la coloco ahí. ¿Eso para qué me sirve? Para gestión comercial, para hacer mercadeo y para hacer servicio al cliente, básicamente yo le quiero volver a vender a los que me han comprado es más costoso conseguir un cliente nuevo que venderle al mismo que le hemos vendido entonces nosotros tenemos que buscar con esto la fidelización, la recurrencia que el cliente me compre con frecuencia eso es lo que nosotros tenemos que buscar en todos nuestros negocios venda usted lo que venda tiene que apuntarle a eso ya que el cliente le compre a usted una vez y le vuelva a comprar la próxima vez que requiera de ese producto o de ese servicio entonces el CRM es un software que me permite es un software en la nube usted no tiene que descargar absolutamente nada es un software en internet donde usted le venden los que le voy a hablar son gratis hasta cierta cantidad de, de personas o sea, usted aquí no va a gastar un peso qué tiene que hacer gestionar tiene que alimentar la herramienta lo que usted todas estas herramientas son herramientas si usted no las usa si usted no las gestiona no va a pasar absolutamente nada ¿ya? Como cualquier herramienta, si usted tiene una pala, la pala no le abre el hueco. Si tiene que usar la pala para abrir el hueco. Entonces es exactamente lo mismo que sucede acá. Listo, entonces ¿para qué sirve? Para hacer postventa, para venta cruzada, para información centralizada a los clientes. Ya. Yo ahorita les voy a mostrar cómo es nuestro CRM para que ustedes tengan como, como una eh, mayor claridad. El costo es gratis hasta un número de contactos eh, limitados y tiene funciones limitadas. ¿Ya? Yo les puedo hablar acá, por ejemplo, Soho CRM es una muy buena herramienta. Aquí están los enlaces eh, a, cuan, a, a, a cuánto costaría esta herramienta en caso tal de que uno vaya a pagar una licencia. Pero tiene una versión gratuita, ¿ya? una versión gratuita que aquí dice Soho edición gratis. Uno puede tener hasta, creo que son mil contactos y a esos mil contactos eh, puede mandarles incluso también correos electrónicos no tienen que pagar un peso entonces abren una cuenta como si estuvieran abriendo una cuenta de Gmail o de, o de, o de Hotmail o de lo que sea eh, con el nombre de su negocio es muy importante que ya tengan establecido el nombre de su negocio y esa, esa herramienta no es para mostrársela al cliente esa herramienta es para gestión interna de clientes ¿Qué está pasando con esos clientes? ¿Qué me compran? ¿Cada cuánto me compran? ¿Cuáles son sus gustos? Acuérdense de lo de Bayer Persona, lo, el, el, el, el, la definición de el, mi cliente objetivo. Eso es lo que yo tengo que entrar a configurar en mi CRM. ¿ya? ¿Ya? El CRM es que me permite a mí administrar todos los clientes. Entonces hay herramientas gratuitas como estas, ojo CRM, SendExcel, también es otra herramienta gratuita. Ya, eh, hasta cierto monto bueno no, no es gratuita esta tiene una versión de prueba pero no es gratuita y a partir de, de un mes creo te cobran 20 dólares mensuales hubspot es gratuita hasta cierta cantidad de personas de contactos recuerden que aquí estamos mirando base de datos clientes esa información va ahí en el crm Brick, Bitrix 24 muy buena gratuita ya hasta cierta cantidad de clientes y fresh sales que es la que utilizamos nosotros y por qué utilizamos nosotros fresh sales porque nos permite algo adicional que no nos permitía ninguna de las anteriores y les vamos a ver una una un CRM para que ustedes eh, sepan miren que aquí estoy yo no estoy descargando ningún software sino que estoy accediendo a nuestro nuestro Fresh Sales que nosotros lo configuramos como Carol, se llama Carol Fresh Sales, y acá estoy abriendo la herramienta, está abriendo la base de datos. Eh, Ana María me pregunta eh, tienda no está configurada para Colombia, para México, para Argentina, eh, España no lo tiene. Ok, listo. Entonces miren, analigia mesa. El, aquí tenemos nosotros de analigia la ubicación, donde vive. Entonces la dirección, ciudad, el departamento. Todo esto me sirve a mí para segmentar mi base de datos y para yo entrar a manejar información. El teléfono, ¿cuál es el teléfono? Eh, el celular. El tipo de documento, el número de identificación, súper importante. ¿Quién la atiende? en nuestros vendedores? a qué territorio corresponde cuál es el correo de ella esto es súper importante o sea es más importante tener el correo que, el, que la misma que está el mismo teléfono en algunos casos ya el tipo de cliente nosotros manejamos diversos hemos categorizado nuestros clientes y tenemos un plan de fidelización tipo de negocio instagram para nosotros es súper importante tener el instagram de los clientes y cliente, bueno y acá abajo viene información entonces por esto nosotros eh, cogimos o, o escogimos el Fresh sales y no escogimos ninguna de las otras opciones. Porque el Fresh Sales tiene una herramienta de chat. ¿Se acuerdan del chat de, de la página acá? Eh, el chat de acá, de, de WhatsApp. Bueno, nosotros en vez de tener un WhatsApp, tenemos un WhatsApp eh, vinculado vinculado al.. al, al vinculado al al, al Fresh sales ya pero eh, se, se sincroniza automáticamente bueno entonces miren eh, esto de acá son conversaciones que hemos tenido nosotros que nos han llegado por el chat en línea a través de whatsapp entonces yo aquí puedo ver la conversación y no tengo que preguntarle a la vendedora usted que habló con ese cliente no aquí está toda la historia y esto, nosotros tenemos unas licencias para que varios vendedores o varias personas clave dentro de la compañía puedan entrar y ver qué está pasando con ese cliente. Eh, para no hacer esto muy extenso, les voy a mostrar algo súper importante de esto. Nosotros, aquí en este, en este CRM, por ejemplo, yo puedo ver, voy a hacer un filtro acá, donde voy a ver todos los clientes, voy a organizar la información por tipo de cliente y voy a ver todos los clientes eh, que sean clientes élite cliente preferencial y cliente cliente élite y aplico. Entonces aquí me va a dar, por ejemplo, la información Aquí hice un pasito de más, pero ya ya me va a, a, a hacer el filtro de la que le estoy pidiendo. Mientras esto carga voy a traer el, el cargador porque me está descargando el teléfono, disculpen un momento. Que me está descargando el, el teléfono. Bueno, ok, listo. Entonces, miren, esto es esto es un filtro que nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestros de nuestra base de datos. Nosotros tenemos, eh, acá al final me aparecen 3576 clientes. La base de datos que nosotros tenemos es de más o menos unos 25.000 o 26.000 clientes que en algún momento han, si nos han comprado, o se si han suscrito, o han tenido alguna interacción con nosotros. No acostumbramos a comprar ni a llenarnos de información basura de clientes. Eso es lo peor que uno puede hacer. La información tiene que ser muy, muy válida. Entonces, miren, aquí está, por ejemplo, Paola Cabezas, una cliente élite. Esto es lo que nos ha comprado a nosotros en cierto en, en dinero. Eh, acá tenemos qué tipo de cliente es. Y miren, nosotros, una de las buenas prácticas que hacemos es que, muchas veces a ustedes les preguntamos por el, la, por el Instagram y es para ver para conocer más el cliente qué tipo de productos consumen qué tipo de productos consumen para nosotros es súper importante o sea eso es como que nos facilita la vida a nosotros aquí vemos que esta cliente consume cadenas golf y medallas religiosas consume piedra natural ¿Ya? consume herrajes eh, para aretes entonces esto nos permite a nosotros eh, conocer piedra natural también por acá cadenas ya entonces esto es algo que nosotros con nuestra fuerza comercial constantemente despedimos para poder nosotros entrar a eh, conocer mejor qué compra nuestro cliente y quién, quién es nuestro cliente listo entonces esto es un CRM, es súper valioso, súper importante, es gratis, ya hasta cierta cantidad, de, de, hasta cierta cantidad de, de contacto. Entonces miren, servicio al cliente, ventas, soporte técnico, mercadeo. Yo con esto, el CRM me lleva a la tercera herramienta, que es un gestor de correos o de email marketing también es gratuito, por eso solamente le hice una cuenta al principio de los costos anuales porque recuerden que esto lo estamos pensando eh, y la charla va dirigida mucho a emprendedores si ya usted es una empresa un poco más grande, más, más establecida pues tiene que meterse la mano al bolsillo eh, por cada licencia y una licencia, cada una de estas licencias que le estoy hablando les puede costar entre, entre 10 dólares y y 20 dólares, dependiendo la cantidad de contactos y la cantidad de correos que vayamos a enviar. Entonces, ¿qué es el email marketing? El correo electrónico como tal es la herramienta digital más antigua. Creo que en el año 70 se inventó el correo o pasó el primer eh, correo electrónico, la primera dirección de correo electrónico, 70 y algo. Ya, creo que fue anterior incluso al, al Internet. Eh, igual no me crean eh, creo que es información que tengo en, en, en, en mi cabeza, pero es una herramienta que ha, que, ha, que ha prevalecido en el tiempo se ha mantenido durante el tiempo, durante el tiempo y que es propia es nuestra ¿Ya? Ya, les digo, ya les voy a explicar por qué les digo eso entonces el email marketing ¿para qué nos sirve? para fidelización de clientes, para el mantenimiento del contacto de fidelización de nuestros clientes para incentivar la, la participación de nuestros clientes para aumentar la, visi la visibilidad de la empresa, yo cuando hago email marketing por lo general apunto a que ese cliente cuando lea el correo, le muestro alguna información de interés y lo llevo por ejemplo si es un contenido a YouTube y de YouTube lo traigo a la, a la página o lo llevo del, de, la, de, la, de la información que le estoy pasando directo a la página si tengo dentro de la página alguna información eh, eh, importante, entonces eso se llaman backlinks, ya, yo tengo que hacerle el viaje al cliente para que el cliente llegue donde yo necesito convertirlo y dónde, cuál es ese escenario de conversión hay dos básicamente un e-commerce o una tienda física ¿ya? esos son los escenarios de conversión que existen en este momento ok eh, comunicar servicios y productos para comunicar la ampliación de productos noticias corporativas para recomendar productos a nuestros clientes para aumentar la, una comunidad en nuestro entorno, para atraer clientes potenciales, para posicionarnos en el sector, para conseguir más tráfico web. Entonces, para todo eso es importante hacer el email marketing. Uno no puede hacer un envío masivo de correos desde su son de correo de Hotmail, de Gmail, o el que tenga o el que utilice. ¿Por qué? Porque esa dirección eh, los... Servidores de correo electrónico en algún momento se la van a calificar como spam. Para eso uno tiene que tener herramientas de envíos de correo masivo. ya Y eso es el email marketing. Hay unas plataformas que son especializadas en eso. ya, Donde usted puede programar esos correos. Y puede mandar muchísimos correos a diferentes clientes. ¿Por qué usar marketing por correo electrónico? Lo que les digo. Es, una, es la herramienta más vieja que existe en todo el tema digital. Control de la información, la información es de ustedes. Ya, recuerden lo que, el ejemplo que le colocaba de, de, de Instagram. Ustedes no tienen acceso a, a la información de, de los clientes o las seguidores que ustedes tienen en Instagram. Ojalá uno pudiera hacer eso. Usted hace una publicación y se echa la bendición para que alguien la vea y esa persona de pronto la comparta y que es, la, le permita ver a más personas pero la información no es suya, la información es de Facebook, a usted los, Facebook le, le, le coloca una herramienta o Instagram le coloca una herramienta que le facilita que lo, que lo empiecen a seguir, pero pues obviamente tiene un, un background ahí que es el, el, lo que ellos eh, como empresa hacen y de lo que viven, básicamente publicidad, porque para poder que usted eh, su publicación se vea y tenga un mayor alcance, usted tiene que pagar, ¿ya? Entonces aquí la información es nuestra la información miren que esto está muy conectado con el crm toda la información de todos esos clientes que yo tengo si yo me, me, me agarro a recolectar información y no hago nada con ella pues no va a pasar nada yo tengo que hacer algo con eso tengo que empezar a gestionar los clientes eh, puede ser con el teléfono que para eso me sirve el, el crm o puede ser a través de correo electrónico que para eso me sirve esta herramienta flexibilidad pues eh, eh, el, el, el email marketing me permite a mí todo esto que les acabo de mencionar acá ya todo esto de acá me permite hacerlo ya y es demasiado fácil de usar ¿ya? opciones opciones de herramientas para hacer email marketing eh, mailchimp que es la que nosotros usamos eh, benchmark miren todas estas herramientas tienen mailchimp por ejemplo tiene hasta 2000 contactos gratis y hasta 10.000 Correos que ustedes pueden enviar en un, en un mes. Entonces, la cantidad de. No sé si ustedes alcancen a mandar 10.000 correos en un mes, pero es básicamente lo que ellos manejan. Benchmark es un poco más limitado, tiene hasta 250 eh, contactos y creo que 1.000 correos. Mailchimp viene, viene manejando. Sigma Móvil, que es muy criollita, es, es colombiana, es, es caleña de hecho. Eh, también tiene una promoción ahorita eh, por el mes de abril yo les puedo, en la presentación les voy a dejar los, contact, los, los enlaces, cada una de estas eh, de estos, eh, herramientas que les estoy presentando tienen el enlace en la parte de, pre, de precios, por ejemplo, mira que esta tiene disfruta gratis todo el potencial de nuestra plataforma durante el mes de abril, ustedes pueden bajar eso, pueden abrir una cuenta, como les digo, como abrir una cuenta de Gmail o de, o de, o de Hotmail o de Outlook, de lo que sea, es gratuita totalmente hasta 2000 mails, hasta que esta permite envío de SMS, o sea, tiene algo algo chévere. Bueno, eh, Doppler, que es Argentina, muy buena también, es una muy buena herramienta. Y eh, les voy a mostrar el, Karol, el caso ah. nuestro de carol de Carlos Spike. Un momento, por favor, prendo la Listo, entonces, vamos a ver cómo utiliza Carol el email. Esta es nuestra cuenta de MailChimp. Miremos preguntas. tengo preguntitas aquí ya las, las preguntas la aclararon entre ustedes eh, aquí vamos a abrir entonces las entrañas de carol les estoy mostrando un poco bueno entonces miremos campañas nosotros tenemos eh, hasta 25 mil contactos por la base de datos que manejamos entonces por ejemplo esta la que acabamos de esta la acabo de mandar ahorita eh, Kevin entonces Kevin preparó esta que es Carol YouTube Live tres herramientas para manejar e-commerce que es la publicidad de esto yo me quedo en casa bueno, de la charla que estoy hablando en este momento hizo toda esta presentación algunos de ustedes debieron de haber visto el correo cuando lo reciben pues lo abren en su correo esto es totalmente adaptable esto es algo bien importante uno configura esto para que se pueda ver en una pantalla, en un teléfono, en un computador. Entonces, eh, cuando le dan clic, viene acá. Y siempre uno le configura lo que uno quiere que el cliente haga. Entonces, cuando le damos aquí clic, ir al video, él viene acá y va a abrir de lo que yo estoy hablando. Va a abrir básicamente bueno, la presentación. Clic, ir al video. Listo. Ya empezamos a hacer un bucle y ya nos, nos desconfigura esta vaina. Ok, entonces miremos estadísticas de esa información. Yo puedo ver que este eh, este emailing que mandó que mandó Kevin eh, se envió, lo, lo abrió, 1637 personas, personas lo abrieron del total de, de, de personas. Aquí yo puedo ver el reporte completo. Aquí veo cuántas personas. Se mandó a 16.431 personas, de los cuales 1.802 personas lo abrieron. Y la última apertura fue hoy, hace un minuto, a las 6 y 14. Eh, tuvimos muchas fallas con esta información, pero bueno, con, con, el, con la programación del, de este streaming por YouTube, porque es nuestro primer streaming por YouTube, espero a, a hacer más. Si les gusta, por favor, me dejan los comentarios abajo. Y yo con mucho gusto les comparto lo que sé y lo que he investigado y lo que hemos vivido, porque recuerden que lo que les estoy mostrando es, no es carreta, sino en casos prácticos aplicados en nuestro negocio. Si nosotros vendemos insumos eh, y lo podemos hacer por internet, ustedes pueden vender los productos que manejen. O sea, si son productos terminados, pues mucho más fácil la tasa de apertura fue del 6.6 y 134 personas hasta este momento han dado clic esto por ejemplo imagínense ustedes que, que eh, mandan a imprimir volantes para repartir en la calle ustedes no saben hacen una inversión en los volantes no se puede que le cueste 100 mil pesos o 150 mil pesos dos mil volantes no sé cuánto cuesta y ustedes empiezan a repartirlos ¿Ya? es muy complicado por no decir imposible, que ustedes sepan cuántas personas recibieron el, el, el volante y hicieron algo de lo que ustedes están comunicando ahí. Bien sea llamar a un teléfono, bien sea ir a un sitio, porque de eso se trata la comunicación. Entonces, eh, eh, esa, esa herramienta de volanteo sí sigue siendo usada por muchas personas y, y es útil, bien usada, pero pues eso es botar la plata a la basura porque mucha gente hace esto coge la platica y ¡pum! va al cesto a la basura y no vio absolutamente nada igual sucede con el email ya mucha gente no lo abre como lo estamos evidenciando acá pero usted se puede dar cuenta cuántas personas lo abren y cuántas personas y eso que le produjo a usted o sea, hasta cuántas conversiones usted puede entrar a hacer a través de una herramienta que se llama Google Analytics esto es ya un poquito más complejo y no hace parte de la presentación que les quiero hacer pero el mensaje que les quiero transmitir es que todo lo que ustedes hagan a través de internet es medible es cuantificable les deja un rastro y ustedes esto es una muestra de eso ya, entonces aquí nosotros podemos ver las tasas de apertura esto está en inglés pues, eh, pero hay otras herramientas que están en español casi todas tienen tienen tienen esto esta esta cantidad de, eh, de estadísticas que es lo de lo más importante que uno debe manejar bueno entonces aquí aquí nosotros eh, esto tiene una cantidad de cosas súper interesantes totalmente configurables para para nuestros negocios eh, eh, demasiado útiles pero vamos a lo básico y lo básico es mandar la información a los clientes y yo saber de esos clientes qué tanto, que, quiénes tanto lo abrieron y qué hicieron con, con la información, listo, entonces eh, volvemos a la presentación, ese es el caso de Carol Inspire and Create eh, de nuestro MailChimp de nosotros cómo lo manejamos y por último les quiero mostrar todo esto que les acabo de hablar, cómo está configurado dentro de nuestro ecosistema digital, recuerden que empecé con esa parte de las tres herramientas que estábamos hablando, la tienda nube para yo configurar mi correo electrónico, mi, mi página web, mi e-commerce, eh, el CRM para yo configurar mi base de datos de mis clientes, yo en, en mi página web tengo que configurar mi oferta, qué es lo que vendo, eh, de acuerdo a unas categorías y lo que le, con todos los detalles que les hablé en la presentación, el CRM me va a permitir acumular toda la información de mi base de datos, de quiénes me compran, quiénes son mis clientes, y mis prospectos, mis potenciales, y el emailing, es la, la herramienta que me permite hacer preventa y postventa listo entonces nuestro ecosistema digital es el siguiente tenemos un sitio web que es adaptable que tiene una buena cantidad de contenido es un e-commerce tiene chat en línea nuestro chat en línea es fresh chat pero también se puede configurar con eh, messenger de facebook o con google business en eh, whatsapp business eh, permite reviews, o sea la gente puede dejar comentarios, tiene una base de datos y tiene configurado Google Analytics. ¿Quiénes son los generadores de tráfico o los que yo a través de todo lo que nosotros hacemos me hace llegar tráfico o gente a mi, a mi escenario de conversión que es o nuestro e-commerce o nuestras tiendas? Entonces está Google My Business, me gustaría hacerles un video de cómo configurar esta herramienta que es súper esto es para aparecer en el mapa que es súper súper valiosa muy sencilla de configurar y es muy útil para que ustedes salgan el cuando cuando hagan un, su nombre de su negocio si tiene esto aplica si ustedes tienen un negocio una tienda física si no eh, no, no no aplica pero le genera a ustedes enlaces eh, eh, tráfico hacia, hacia su punto hacia su sitio web eh, google maps Redes sociales, YouTube. Nosotros hacemos mucho contenido eh, en YouTube y es, es los videos que nosotros hacemos de cómo usar los los, los materiales y la, las materias primas, las técnicas, cómo utilizar las herramientas, todo eso nosotros lo hacemos y todos esos videos en, de YouTube tienen enlaces hacia nuestro sitio web. O sea, YouTube nos genera tráfico a nosotros. Ya para qué? Es el viaje que nosotros le damos al cliente para que la venta como tal se dé como una consecuencia. Eh, Instagram nosotros utilizamos mucho Instagram y a través de Instagram Shopping generamos tráfico a nuestro punto si ustedes no tienen Instagram Shopping y quieren generar enlaces les toca pagar o utilizar una herramienta que se llama Tap Link. ¿Ya? por ahí tengo un videito de Tap Link de cómo configurarlo pero esto a través de Instagram Shopping también generamos tráfico porque yo por Instagram si sí, algunos de ustedes venden pero ustedes tienen que vender ese en su red, porque cuando Instagram cambia las políticas, adiós Instagram, pero esto es de ustedes. ¿ya? Eh, los, las herramientas de chat, que es el, el, el Messenger de Facebook, el, el, el WhatsApp Business, o una herramienta de chat en línea, que ya eso es algo más especializado y eso, por eso sí hay que pagar. No, no conozco alguna gratuita. Motores de búsqueda, pues Google, entonces, ustedes tienen que tener una configuración de, de, de cómo este... Por ejemplo, Tienda Nube eh, tiene dentro de su configuración... Ustedes pueden configurar los títulos y todo para que Google, cuando pasen los robots, lean la información y su tienda se vaya acercando a las primeras páginas, que es donde la gente hace las búsquedas. YouTube, que es el, otro, el segundo motor de búsqueda más importante, y lo que les decía de Google Maps. Bueno, publicidad online hacemos Google AdWords. Ahorita estamos haciendo mucho eh, Google Shopping, configuraciones de, de, de Google Shopping. Estamos haciendo también eh, campañas de video, ¿ya? Eh, que son las más económicas, pero hay que saberlas configurar. Esto ya es un poco más complejo. Por ahí una de las preguntas que me hacían es cuánto se gasta uno. Uno puede colocar, uno se puede gastar 300 mil pesos muy bien invertidos mensuales en campañas de Google. Eh, y generan una muy buena cantidad de eh, visitantes a la página ¿ya? Eh, Facebook Ads eh, a, Facebook Ads lo dejamos de utilizar Facebook es como la, la plataforma para yo poder hacer eh, publicidad por Instagram y por Instagram sí hemos hecho algunas campañas pero ahorita que tenemos Instagram Shopping pues, y no tenemos necesidad de pagarle a Instagram por enlaces que recuerden que la tienda de, de tienda nube usted la pueden configurar a través de facebook con instagram para poder hacer instagram shop marketing de contenidos hacemos tenemos nuestro blog tenemos una cuenta de pinterest son redes sociales también y eh, youtube ya básicamente ahí estamos haciendo información paso a pasos eh, información sobre técnicas todo relacionado a los productos que manejamos para que la gente cuando esté buscando algo de cómo hacer tal cosa, ¡pum!, por ahí se encuentre algo relacionado con Carol, de clic a algún enlace y ¡pum!, aterrice en nuestra página web que es donde nosotros vendemos. Conversiones, las conversiones pueden, pueden suceder en un teléfono, o sea, su página eh, debe ser adaptable a, la, a, las, a las pantallas de los teléfonos, que en la nube lo es, y también se puede presentar. En, un, en una tienda física o en, en un pc en las estadísticas que nosotros tenemos es que el 80% de nuestros clientes navegan la página a través del teléfono ya entonces tiene que ser adaptable ¿ya? En la página para, para como tal para poder que la experiencia de navegar la página en el teléfono sea agradable y se genere la venta, se pueda generar la venta. Tienda Nube tiene eso, o sea, ustedes no tienen que preocupar por esa cuestión. Bueno, la parte del, del, del delivery, la entrega, eh, es buen, muy importante trabajar con una buena transportadora. Nosotros trabajamos hace muchos años con TCC, nos ha ido bien, pues tiene las dificultades eh, que puede tener cualquiera que cerrar una carretera o que pasó algo inesperado pues el, el, como el transporte es terrestre porque es la opción más más económica pues eso de alguna forma es una extensión del servicio de uno hacia, hacia los clientes se puede demorar y algunos clientes de pronto no entienden muchas veces eso porque quieren que su pedido le llegue ya pero es muy muy importante manejar una muy buena transportadora en nuestro caso es TCC pero ahí he escuchado comentarios de gente que trabaja con coordinadora con servientrega con estas compañías también hay que abrir una cuenta ¿Ya? Y para poder que les hagan la recogida de sus, sus pedidos. Y a nivel internacional, nosotros trabajamos con DHL. ¿ya? Tanto las importaciones como las exportaciones, tenemos unas muy buenas tarifas con ellos. Bueno, para postventa, fidelización, email marketing. Aquí es donde entra lo que les hablé. ya Base de datos propia: eh, estas son algunas. Robly, Sigma Móvil, Mailchimp es la que nosotros manejamos. Y eh, plan de fidelización. CRM, ¿ya? Aquí está todo el tema de, de CRM, email marketing, se maneja acá en esta parte de acá, ¿ya? Eh, llamadas telefónicas, correos electrónicos, entonces, con esto concluyo eh, la presentación de las tres herramientas eh, para manejar un e-commerce, ustedes están haciendo algunas cosas de acá. Yo creería que la parte de redes sociales Ustedes la manejan muy fuerte Pero les falta esto Ustedes de pronto no están haciendo esto de acá Nosotros ¿Qué le ofrecemos a nuestros clientes? Por ejemplo, a las profesoras eh, Nosotros queremos Como nosotros tenemos todo este ecosistema Nosotros queremos que La inversión que nosotros hacemos Y todo el terreno que hayamos ganado Las profesoras, por ejemplo Generen sus contenidos acá ya Para que esa profesora a través de nuestras nuestras eh, redes sociales los videos los contenidos que nosotros generamos dé a conocer lo que hace por ejemplo ya y en caso tal de que la profesora se dedique en el momento a, a diseñar o a maquilar oriente el, el tráfico porque puede descargar el video lo puede descargar muy fácilmente por YouTube o nosotros lo podemos dar para que monte su canal y y a, a, replique la información ya entonces eh, nosotros colocamos al servicio de nuestros clientes nuestras redes sociales la cantidad de seguidores que tenemos en youtube creo que tenemos 304 mil seguidores en instagram tenemos creo que 45 mil algo ya facebook tenemos como 137 mil pero pues facebook ya realmente no no es muy útil pero lo más potente es esto de acá en Pinterest tenemos una buena cantidad de seguidores también. Eh, y básicamente, nosotros cuando hablamos con las profesoras es, y lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en esta cuarentena, el apoyo que hemos tenido de parte de ellas, eh, muchísimas gracias a todas. Y aprovecho la oportunidad para, para de verdad que agradecerles porque eh, no, nosotros como empresa no solamente somos los beneficiados, los beneficiados son las personas que están en sus casas eh, aburridas, sin hacer nada. ¿ya? Y. Que miren en algún momento cómo pueden de alguna forma sacarle provecho a toda esa información. Ya, eh, ya no son bienvenidas todas y en algún momento alguno de ustedes requiere eh, una ayuda o con mucho gusto. Yo soy un apasionado de este tema, todo esto, pues a mí no me lo ha enseñado nadie, lo he venido aprendiendo eh, porque soy muy inquieto. Eh, por, por, con el equipo también que hemos trabajado, con Anthony con Kevin, me han enseñado también muchísimas cosas, entonces esto ha sido un viaje bastante largo, bastante interesante, apasionante eh, y que hemos logrado apalancar nuestro negocio eh, utilizando todas estas herramientas y en esta cuarentena sí que nos han servido porque si no tuviéramos nosotros un e-commerce, pues estaríamos parados eh, muy preocupados estamos un poco preocupados eh, por la situación obviamente porque en este momento nuestra gente está en vacaciones obligadas eh, pero pues el e-commerce e nos ha dado una mano grandísima y eso nos tiene trabajando actualmente ya eh, muchos clientes pues eh, han tenido su experiencia su primera experiencia eh, eh, casi que obligado, eh, porque les ha tocado, porque en este momento creo que no hay más opciones para comprar eh, insumos, entonces les ha tocado aprender a la brava, a cómo comprar en internet. Y yo creo que el mundo, después de que termine esta cuarentena, va a ser otro totalmente diferente. Y el nuevo paradigma que hay es lo digital. Nos tenemos que montar en esto, si no nos montamos en esto. Vamos a depender de lo que nosotros hagamos y cualquier eventualidad como esta, pues que yo creo que hacía mucho tiempo no sucedía o no sé, creo que nunca había sucedido, eh, pues nos va a parar. ¿ya? Y, y, y, y, y nosotros necesitamos seguirnos moviendo de alguna forma porque eso, eso, eso es la economía: Necesito, necesita que el, el dinero circule, que todo fluya. Entonces, eh, a raíz de, de, de esto que está sucediendo, lo que he leído es que eh, la forma de relacionarse, la forma de comprar, en estos, est, este, estos meses que hemos vivido, la, la van a cambiar absolutamente. Ya, ya la gente, muchos que no sabían ya aprendieron, ya personas mayores eh, que de pronto no sabían, personas que les daba pereza, pero bueno, el mundo cambió, se tienen que montar en este rollo y termino pues... Eh, mirando a ver de pronto qué inquietudes ten, tienen con respecto a esto oh. gracias Claudia sí, esa es la idea esa es la idea bueno mira Ana María eh... De nuestras ventas, pues en este momento son el 100%, porque solamente vendemos e-commerce. Pero en condiciones normales, las ventas eh, que nosotros hacemos a través del e-commerce son más o menos el 10% de la venta total. Pero en, en internet existe un concepto que se llama ROPO, que es que la gente se llama Research Online Purchase off, Offline es que la gente investiga en internet y va y compra físicamente entonces no uno no solamente debe medir en cuanto le vende el e-commerce sino también cuánto te genera para eh, dirigir tu tráfico o la gente a que te vaya a comprar a tu punto de venta físico porque el internet eh, cumple esas dos funciones una es el e-commerce que es que la gente investigó y compró directamente en el solo viaje o la otra es que la gente te investigó, miró tan, tan, tan, le interesó, no tiene confianza, va a tu punto de venta y te compra. Entonces, esa, par esa segunda parte es muy difícil de medirla. Pero la, la gente que nos compra directamente en Internet ahora es del 10% en este momento. Te lo aseguro que pasada esta cuarentena va a ser, yo creo que ese, ese porcentaje se va a incrementar. Muchísimas gracias a todos por la por ver por ver este este video en vivo y, y si les gustó, eh, con muchísimo gusto y si y necesitan de pronto alguna ayuda, eh, también estoy para, para servirles. Muchas gracias y chaito.